Soy Mary Peace, coordinadora general de Wonder League 2022. Es un evento dedicado a la mujer en los videojuegos, eh, enfocado particularmente como a la competencia, eh, a los torneos tanto amateur como profesionales. Partimos el año pasado, esta es recién nuestra segunda versión. Partimos solamente con torneos de, de League of Legends, pero esta versión hemos decidido incorporar un juego más, vamos de a poquito, incluimos Valorant y nada, esperamos crecer, esperamos que... Eh, la mujer eh, tiende como a ocupar más estos espacios porque estamos acá, como, bueno, como bien dijo Panza en, en la presentación eh, si miramos las cifras, si miramos eh, las estadísticas eh, la mujer va como más o menos igual a, a los hombres en cuanto a, a los juegos, en los móviles, en computador, en consolas pero si nos centramos solamente en las estadísticas de los juegos que eh, lideran las escenas competitivas las mujeres solamente llegan a un 22% y esta cifra la que nos preocupa y eh, hacemos este evento netamente para equilibrar la balanza. La idea no es como solamente darle vitrina a, a, a LOL y a Valora. Eh, este año retomamos el Wondercast, que es el podcast de Wonder League en donde es un espacio de conversación y de entrevista para darle eh, vitrina a las mujeres en diferentes áreas en torno a los videojuegos. Eh, vamos a tener a desarrolladoras de videojuegos, chicas de la escena fighting, streamers, jugadoras de LOL, incluso jugadoras de Airsoft, eh, vinculándolas un poco, ¿cierto? Como con los juegos shooter llevado a la realidad. Eh, queremos como abarcar todas esas aristas que no se nos escapa ninguna. Así que eso es Wonder League, con esas cosas se viene este 2022, presenta Logitech G, nos acompaña Samsung y la USM, así que ahí vamos a estar. Eh, generando este contenido Va, van a haber muchos concursos igual así que atentos, se viene un concurso especial también para el 8M, ojo que ninguno de, estos, de nuestros concursos son excluyentes pueden participar hombres y mujeres a excepción del de del 8M, ya, así que eso nada, dejarlos invitadísimos a todas y a todos a disfrutar del contenido Wonder y que entre todos y todas aportemos nuestro granito de arena y equilibremos la balanza para que algún día eh, no tengamos que hacer estos eventos y sea todo mixto y podamos disfrutar todos del mundo de los videojuegos. Nuestro Instagram es la red social principal de, de Wonder League, que es Wonder League CL. La página es www.wonderleague.cl. Y el Discord se los podemos compartir porque es por invitación. Ahí cualquier chica, ojo, que bueno el, el torneo es para equipos ciertos femeninos, pero ahí, ojo, las chicas que están solas, igual pueden participar, se pueden unir a nuestro Discord que lo van a encontrar en www.wonderleague.cl se unen y ahí estamos generando una comunidad súper bonita en donde diferentes chicas eh, solicitan unirse a un grupo o, o dicen no, yo soy top, ¿cachai? yo soy mid y, y forman un equipo con otras chicas y pueden competir de igual manera. Así que la invitación es para todas. Y bueno, por supuesto, un gran saludo a nuestros amigos de PAUA, acá Estefi y Patricio que nos han estado apoyando desde el inicio, les encantó la iniciativa, así que... De verdad, full agradecidos, de verdad, muy agradecidas con eh, todo el apoyo que estamos recibiendo. Así que, un abrazo gigante a nuestros amigos de Paua.